al curso de fisiología para y Farmacia. Esta es la primera clase de, de este curso dictado el año 2020 en situación de cuarentena. ¿Ya? En esta primera clase vamos a hacer una breve introducción a lo que es la fisiología, entender cuál es su campo de acción, un poquito de la historia de la, de la fisiología y eh, aclarar algunos conceptos generales que van a repetirse a lo largo de todo el curso. Eh, primero que nada, ¿qué es la fisiología? Desde los primeros tiempos de la fisiología, al menos desde la época de Hipócrates, los médicos reconocieron que la buena salud estaba asociada de alguna manera con un equilibrio entre las múltiples fuerzas de mantenimiento de la vida, ¿ya?, esto los antiguos, los antiguos griegos los llamaban los humores, ya. Entonces teníamos, por ejemplo, que la, la bilis, ya, eh, era denominada el humor amarillo y la bilis se por, eh, eh, por el hígado, el, el, las, la sangre y el... Hay, eh, la sangre representaba otro tipo de humor eh, que era fundamental para el mantenimiento eh, de la vida. Y como en esa época eh, la, la gente representaba eh, también que el balance en la naturaleza tenía que ver con esta fuerza de la naturaleza, estos elementos, se atribuía a cada uno de esos eh, humores a se lo relacionaba a los cuatro elementos ya que aquí están el, el calor eh, eh, el calor, la sequedad la humedad y el frío ya. entonces eh, la idea principal que tenían los griegos es que un desbalance en estos humores generaba una condición eh, que no era propicia eh, para la vida, entonces lo que quiero rescatar de esta de esta idea es que desde muy antiguo existía eh, el principio de que el mantenimiento de nosotros como seres vivos requiere un cierto balance un cierto equilibrio ya y eso es algo muy eh, que está presente de los antiguos entonces en términos etimológicos que la fisiología es la fusión de la física más la más la biología bueno, entonces este matrimonio entre la física y la biología es en una disciplina que tiene que ver con estudiar las funciones básicas de los organismos vivos. Por lo tanto, es como una ciencia de la función, de cómo funcionan los procesos del organismo. Eh, también se, se ha, acu ha acuñado el término a través de los años que algo fisiológico es algo normal, algo no patológico. ¿ya? y que representa las, eh, las funciones normales de los tejidos de lo, y de los órganos del cuerpo. Eh, de, eh, ubicado en un poco respecto a las organizaciones de los sistemas vivos, tenemos que eh, la fisiología está en una, una parte intermedia acá, entre lo que llamamos el, como nivel más celular, y más eh, de las moléculas, aquí el nivel de la química, de los átomos, las moléculas, el nivel de las células y pasando por los tejidos. Y cuando ya eh, nos referimos a órganos, podemos hablar de, una, de un área ya más competente exclusivamente a la fisiología. Ahora, eh, también podemos referirnos que existe una cierta como fisiología de las poblaciones, es decir, distintas poblaciones, eh, aunque sea de una misma especie, pueden tener fisiología diferente, y cuando están en un ambiente distinto. Y por supuesto, esto ya cae un poco, está en el límite con lo que ya sería como una ecología, ¿ya? Pero no hablamos de una fisiología de la biósfera, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que podemos describir mucho el flujo de energía, flujo de la materia, a niveles ecológicos, a nivel de la biósfera, no es un campo de dominio de la fisiología. En síntesis, fisiología tiene que ver con el estudio de las funciones a nivel de los organismos, a nivel de los órganos, y que eso implica eh, naturalmente la fisiología celular y las moléculas que están involucradas en esos procesos. Eh, avanzando un poco en esta como línea temporal de la fisiología, por allá por el año 1813, o sea, perdón, 1840, algo así, eh, está este señor, eh, que lo van a escuchar varias veces, que se le suele referir como el padre de la fisiología, el señor Claude Bernard, y él en su francés, que el cual yo no sé pronunciar, eh, decía que la, eh, la estabilidad del, del que él llama el medio interior es la condición para que exista la vida. O se reconocía que tiene que haber una cierta estabilidad y un cierto medio interno para que los organismos se mantengan eh, vivos. ¿ya? Eh, y aquí surge un concepto que vamos a introducir a este punto que se llama el concepto de homeostasis. El concepto actual, que nosotros nos vamos a referir en todos los, cuando visitemos cada uno de los órganos y sus funciones, nos vamos a referir principalmente al concepto de homeostasis. Y homeostasis es, se refiere a mantener el ambiente interno estable. En contra de, cir de circunstancias del ambiente que están en constante cambio. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que es un equilibrio dinámico. ¿ya? Y este equilibrio dinámico es lo que llamamos un estado estacionario. Vamos a entrar un poco más en detalle qué quiere decir exactamente con estado estacionario. El término homeostasis fue acuñado por el señor Walter Cannon, por allá a principio del siglo pasado, y llevó un paso un poco más adelante esta idea del medio interior que había acuñado Claude Bernard. ¿ya? Escribió un libro que se llama La sabiduría del cuerpo en 1932. Y el homio, su término significa que viene homio de igual, y estasis o statis, perdón, eh, significa quedarse quieto. Eh, entonces Walter Cannon eh, propuso cuatro eh, cuatro proposiciones eh, respecto a, a describir lo que hemos estado hace. Uno que es, eh, la, es la constancia en un sistema abierto. Es decir, nosotros no estamos.. Eh, cerrados al flujo de energía y materia hacia el ambiente externo. ¿ya? Pero, eh, eh, pero necesitamos que existan mecanismos para que regulen esa constancia. ¿ya? Entonces, primero que nada, somos sistemas abiertos, pero que necesitamos regulación. Entonces, eh, cualquier eh, esta condición de estado estacionario requiere que cualquier cambio que nos, que nos vaya a suceder haya automáticamente mecanismos por el cual eh, eh, se, se genere una respuesta a ese cambio. ¿ya? Y, y eh, él describió, y esta es como la gran contribución, eso, los requerimientos para que exista un sistema de control del medio interno, control de ese estado homeostático, y que van a ser varios mecanismos que los vamos a describir y que son comunes a cualquier sistema de control homeostático. Y como por último, le establece que la homeostasis no se produce por casualidad, sino que es el resultado de una cierta organización. ¿ya? Una cierta fisiología, una cierta lógica detrás de los organismos para operar. Por lo tanto... Habíamos dicho que era mantener eh, la homeostasis era mantener el ambiente interno estable en contra de las circunstancias en constante cambio, en un equilibrio dinámico del ambiente interno, en lo que llamamos estado estacionario. Pero aquí vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a que cuando nos referimos a estado estacionario, no nos estamos refiriendo a equilibrio químico. ¿Cómo hacer? Eh, aquí tengo un ejemplo de un, un, un vaso eh, que tiene una valvudita de salida, eh, donde dice que es un output, y tiene una cierta eh, entrada de líquido. ¿ya? Estado estacionario es mantener estable un cierto nivel, en este caso, de líquido, que puede ser una variable fisiológica, por ejemplo, la temperatura, pero en un sistema que eh, está recibiendo... Un, un cierto input por acá el sistema pero también está eh, generando un output ya no es un no es un sistema que sea cerrado sino que está constantemente ingresando elementos y saliendo elementos y esto podría verse desde el punto de vista energético ¿ya? Eh, pero es distinto al equilibrio químico que el equilibrio químico hay un balance aquí en realidad hay siempre un desbalance pero y un desbalance energético entonces eso nos genera inmediatamente un problema ¿ya? hay un desbalance energético entonces cómo controlamos esto entonces lo que lo que puede representar mejor esto es este esquema un poco más sofisticado que acá tenemos un control homeostático de un cierto nivel ¿ya? aquí en la parte de abajo eh, tenemos un input que está llegando acá a nuestro control de nuestra variable homeostática, que en este caso sería el nivel del agua, y también tenemos una salida. Pero si ustedes se fijan que para mantener este nivel de control homeostático, este estado estacionario, necesitamos un aporte de algo que está aquí, dibujo, ejemplificado como un enchufe, que es el aporte de energía. Entonces, primera gran distinción respecto entre un equilibrio químico, por ejemplo, y un equilibrio eh, de estado estacionario es que requiere este input de energía para mantenerse. Por lo tanto, nosotros somos eh, sistemas que requieren un input constante de energía, sino fácilmente salimos de nuestro estado de homeostático. Entonces, eh, factores que están sometidos a este balance que representa acá, que es la meostasis, eh, energético, que son comunes y que los vamos a ver a través del curso cada uno de ellos. Están el control de los nutrientes, gases, productos de desecho, el pH, las, eh, la sal y otro electrolito importante del organismo, la temperatura, el volumen y la presión arterial, por ejemplo, son... Eh, factores que están sometidos a control homeostático en nuestro organismo. Y solo para ejemplificar, hay aquí algunos valores comunes eh, de, de valores que se reportan como un estado estacionario para esa variable. ¿ya? Entonces, en algunos casos tenemos un rango aquí, por ejemplo, una cierta presencia de aminoácidos entre ciertos rango. También proteínas, hay mucha proteína significa que hay un tipo de degradación, y si esa proteína está siendo excretada, por ejemplo, por el riñón, es un rango patológico. Y hay otros niveles que tienen rangos relativamente estrechos, como la glucosa, ¿ya? La glucosa es una de las cosas más sumamente bien reguladas en, en nuestro organismo. Entonces, durante este curso vamos a ver eh, eh, muchas de cómo se controlan estas variables. Y eh, aquí quiero hacer llamar la atención a las unidades, ¿ya? Estas unidades están un poco distintas de como yo lo, yo lo representaría o ustedes lo representarían después de pasar un, por un curso de, de, de, de química general, por ejemplo. Y está puesto explícitamente así porque son el tipo de, comas, eh, de unidades como se representa en los resultados de laboratorio clínico. O sea, ustedes si se van a hacer algún examen clínico, y le dan un vistazo, las unidades son como curiosas, ¿ya? por ejemplo, aquí están en 1000 equivalentes por litro, ¿ya? o en ml por 100 ml. Eh, entonces son distintos tipos de unidades que se suelen utilizar en el mundo de los laboratorios clínicos. Ya que conocimos en general eh, qué es la homostasia y entendimos que es un estado particular de equilibrio que llamamos estado estacionario, ahora vamos a comprender eh, cómo es el control de la homeostasis en los sistemas biológicos. Entonces, eh, ¿qué es necesario controlar? Ya? Cuando hay eh, cambios eh, externos e internos que afectan estas variables, cuando nos alejamos de la homeostasis, por ejemplo, alguna situación inclusive patológica. Y qué son los ajustes eh, que se pueden realizar. Eh, ajustes, por ejemplo, en los como sensamos variables en los receptores, ajustes en los centros de integración de las señales y respuestas celulares y tisulares, secreción de alguna sustancia, eh, variación de algún nivel de nutriente, por ejemplo, que, ne que sea necesario. Ahora, el primer concepto Importante que tenemos que entender es el, valor, es el concepto de valor de referencia o, valor de, o también llamado valor de punto de ajuste. ¿Ya? Eh, nuestro sistema de control homeostático eh, tiene un valor preestablecido que es el valor que debería tener la variable que estamos bajo control homeostático eh, y a la cual el sistema tiene que hacer cambios para acercarse a eso. La diferencia entre ese valor y la medida real se llama la señal de error. Entonces aquí hay un ejemplo de un, de un auto cuyo eh, valor de referencia son, eh, bueno, hasta está, está en inglés, 60 millas por hora, pero está en la circunstancia de que tiene que eh, subir una colina, una, un declive. Entonces baja su velocidad, de los 60 que estaba inicialmente, baja a 55, después empieza a subir un poco. Entonces, eh, este, este sistema que tiene que eh, controlarse hasta su nuevo valor de referencia o nuevo eh, set point eh, va a generar primero una diferencia que se llama señal de error. ¿ya? una diferencia entre, en este caso, la variable a, a controlar es la velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 55 millas por hora y tenemos que llegar a 60. Entonces, esta es nuestra primera señal eh, de error generada, que es que la velocidad de la, de, del auto disminuye. Entonces, esto incrementa la diferencia que hay entre mi set point, que está acá, y... Y la variable real en este punto. Y, eso, y ese es el error. Esa diferencia que hay ahí. Bueno, entonces, mi sistema de regulación, que en este caso es la velocidad del auto, lo que va a hacer, va a empezar a hacer ajustes para disminuir ese error. Ese es todo el punto de un sistema bajo control de homostática. La variable que estoy midiendo en este momento, disminuir el error que tiene con respecto al valor de referencia, que debería estar siempre. Entonces, ¿qué cosas van a pasar? Por ejemplo, eh, eh, lo que va a, va a aumentar el flujo de gasolina hacia el motor para aumentar la velocidad. Y, y eso va a generar un aumento en la velocidad y una disminución de esta eh, señal de error. Bueno, aquí hay... Eh, eh, Aquí hay eh, otro ejemplo, pero ahora refiriéndonos a una variable fisiológica, que es el caso de la temperatura. ¿ya? Entonces acá está nuestra variable que queremos controlar, que es la temperatura. Acá está el, vario, el, el valor normal, que acá si nos fijamos en la escala son 37 grados Celsius. Entonces, eh, cuando, entonces cuando hay un aumento acá de la de la temperatura, aumenta mi señal de error y eso va a generar eh, que se activen eh, mecanismos regulatorios para empezar a disminuir eh, cada vez más esa señal de error, esa diferencia entre la variable que estoy midiendo en este, en este punto de aquí y este punto de acá respecto a mi variable normal, mi valor de referencia que en este caso es 37 grados. Entonces, los sistemas homeostáticos que están sometidos a un control fisiológico necesitan eh, disminuir este error. No obstante, uno tendería a pensar de que en los sistemas biológicos eh, básicamente la cosa es como plana, pero no, hay variaciones, pero que están eh, variaciones grandes que tienen que ver con la condición normal, ¿ya? y eso no significa que sea patológico. Aquí, por ejemplo, hay, eh, se muestra un gráfico de variación de, los, de la glucosa en la sangre, en que claramente se pueden ver tres PICS, que corresponde, obviamente, al momento de ingesta de alimentos. Por eso, a usted cuando va a hacer un examen médico, les pide que vengan a ayunar, porque queremos evitar este punto de acá, este pic, que no va a reflejar el valor de la variable fisiológica eh, eh, normal. A nosotros nos interesaría, en el caso de conocer su nivel normal de azúcar en la sangre, es conocer este nivel. Este sería su set point, su valor de referencia durante el día, pero tiene eh, estos pic de aumento, durante el día que corresponde al evento eh, inmediatamente después de comer. ¿ya? Entonces aquí está la razón por la cual usted tiene que ayunar para un examen de eh, sangre y de para medir la glucosa en la sangre porque queremos detectar precisamente ese nivel. Si es un nivel un poco más alto acá significa que estamos en una condición patológica que por ejemplo puede ser una diabetes. Entonces los elementos básicos que tiene que tener mi sistema de control homeostático son los siguientes. Son la variable que necesito controlar. La glucosa en la sangre, por ejemplo. Necesito algo, un sensor, una célula, un sistema que esté midiendo eso. O sea, necesito un sensor, un receptor que mida la variable. Necesito un centro de integración que lo que hace es recibir esta señal y eh, lo que hace el centro de integración es compararla, la señal actual con un valor de referencia y este, este centro de integración va a generar, va a actuar sobre un efector que puede ser ese efector eh, generar una señal eléctrica, un impulso nervioso para que una vez se active una glándula o puede ser una señal hormonal que viaja a distancia. Entonces, estos son los elementos fundamentales y básicos de un sistema que llamamos de control homeostático. Eh, entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el, el centro integrador? El centro integrador posee un valor de referencia, ya, la, ya lo hablamos, eh, el valor de referencia que, que contrasta mi valor actual de mi variable con respecto a ese valor de referencia, y por lo tanto nos da un valor de error. ¿ya? Y eh, este valor de referencia, como indica por ejemplo este gráfico de temperatura, muestra un rango en que eh, ese valor de referencia se mueve y se considera normal. No es un valor así absoluto exactamente, sino que es un rango, porque eh, aquí viene el, el primer concepto interesante, que el valor de referencia puede cambiar. Por ejemplo, eh, en un día caluroso puede que el valor de referencia esté un poco más alto, o cuando usted está haciendo ejercicio. Entonces, si usted está haciendo ejercicio intenso, no significa que está en un estado febril, en un estado patológico, sino que simplemente su valor de referencia está un poco más alto, tiene mayor temperatura su cuerpo no tiene que solo reaccionar a eso. ¿ya? Entonces hay un cierto rango que habitualmente es estrecho donde se mueve este valor de referencia. Eh, la, mi eh, otra de las funciones del sentido integrador, que ya lo hemos dicho, busca las señales de error. ¿ya? Compara el, mi valor actual de mi variable en el tiempo. Por eso que aquí está puesto esto un gráfico del tiempo. Va comparando en el tiempo eh, mi valor de referencia, eh, que puede ser variable, eh, con respecto a la eh, señal real que estoy midiendo en este minuto. Y obviamente lo que va a hacer es eh, generar una respuesta que habitualmente lo que hace es disminuir, eh, perdón, no disminuir, sino que ir en en contra del valor de la variable que estamos controlando. ¿A qué se refiere esto? Significa que si aquí en este caso del gráfico la temperatura está aumentando, es decir, se va alejando de mi valor de referencia acá, se va generando un error cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, mi centro integrador lo que va a generar es una respuesta contraria, a, a la variable, de tal manera que el valor que estoy midiendo se eh, vaya en contra de eso y me acerca a mi valor de referencia. el caso contrario, si mi eh, variable actual, como en el caso de acá, se va alejando del valor de referencia, lo contrario sería, para efecto de, de esto, sería un aumento de la temperatura. O sea, volvemos a mi, acercarnos al valor de referencia. ¿ya? Entonces no quiere decir que el centro de integrados vaya eh, aumente o disminuya, sino que va en contra de esta variación del error de tal manera de hacerlo volver a mi valor de, de referencia. ¿ya? Esto es lo que en español se llama retroalimentación y actualmente esto se refiere como retroalimentación negativa. Es decir, una respuesta en contra de la variable que estoy midiendo, de manera de modificar su valor. Y en el caso de eh, sistemas de control homeostático lo que hace es modificarlo para que se aproxime a mi valor de referencia. Por lo tanto, eh, en general, yo puedo tener respuestas eh, del centro de integrador que sean eh, de positivas, que son escasas, pero hay. Y, pero generalmente son respuestas negativas o de retroalimentación negativa que lo que hace es disminuir el valor de la variable. Entonces si ahora lo ponemos en diagrama, eh, eh, por ejemplo, acá tenemos el estímulo inicial, genera una respuesta, eh, y eso genera un estímulo, y la respuesta de mi centro integrador va a ser a disminuir, eh, como, esta, eh, como, esta está eh, como esta respuesta está aumentando, eh, va a ser una, una respuesta que va a inhibir habitualmente la, la inhibición, la, la señalizamos como esos puntos, ahí eh, va a tender a, a, a disminuir la respuesta, ¿ya? que sería distinto de, de una respuesta de, de, de aumento sin controlar, que representa este loop de acá que sería la retroalimentación positiva es decir la, la, presen la presencia de una respuesta hace que el estímulo eh, genere una respuesta de aumento y ese a su vez vuelve a aumentar aún mucho más esto es poco frecuente en, en nuestro sistema de control homeostático, la gran mayoría de sistemas de control homeostático que vamos a ver son del tipo de retroalimentación negativa ¿ya? como los ejemplos que hemos visto hasta el momento entonces, la, como dije la retroalimentación negativa entonces la manera en la que funcionan la mayoría de los mecanismos de control homeostático y el producto de esta vía inhibe o apaga la señal original ¿Ya? O sea, disminuye esta señal original. Entonces, esto del control homeostático lo podemos resumir con el siguiente esquema que está en inglés. Entonces, hay un ambiente externo, hay un ambiente interno, nuestro medio interno que hablábamos hace un minuto. Bueno, entonces tenemos nuestra variable que estamos regulando, que puede ser la temperatura. Tiene que existir un sensor acá que esté midiendo la, la temperatura y eso eh, va, a ser, va a enviar un cierto valor x aquí, valor x, a nuestro centro, centro integrador. Y recordemos que el centro integrador va a tener en alguna parte definido un, varia, una, un valor de referencia ¿ya? y eso va a generar una señal de error que lo que va a producir es que se genera una señal de control que a través de ciertos efectores que puede ser un, el sistema nervioso, una sinapsis, una neurona o puede ser la, la producción de alguna hormona, eso, el efecto que va a tener es eh, incidir sobre la variable regulada que hemos visto hasta el momento que la mayoría de estas regulaciones son del tipo de retroalimentación negativa. ¿Ya? Es decir, a disminuir para que no se aleje del valor de, set, de, de referencia o de set point. Podemos hacer uno mucho más simple este esquema, digamos, eh, eh, poniendo simplemente que un mínimo sistema de control homeostático tiene que contener estos elementos: un sensor, un centro de control que, con un valor de referencia y un efector que va a afectar a la variable regulada. Bueno, algunos ejemplos eh, eh, que los vamos a ver durante el, el curso, así que no los voy a detallar acá. Por ejemplo, el control de la presión arterial, eh, poniéndole nombre específico a algunos de los elementos de acá. Por ejemplo, los efectores eh, que van a regular la presión sanguínea son los vasos sanguíneos, Le, el que se achiquen o se ensanchen, va a regular la, la variable de presión arterial y los sensores son eh, células que actúan como baroreceptores que van a estar midiendo esta presión. ¿ya? Y están ubicados, el centro de control está ubicado físicamente en el bulbo raquídeo. Y los sistemas de control de sobre los efectores van a estar ubicados en el, el sistema nervioso simpático. Entonces, así es como uno traduce este esquema, eh, este esquema simple eh, eh, que vimos hace un momento a la realidad. Y esto vamos a verlo durante todo el curso, los ejemplos. Entonces, vamos a esto. esto. Bueno, eh, ¿qué sistemas fisiológicos en el organismo están involucrados en este control homeostático? Entonces tenemos sistemas eh, de tipo sistemas de tipo hormonal ¿ya? que ejercen su efecto a distancia. Tenemos el sistema nervioso, que va a ser nuestra primera unidad, vamos a ver este primer sistema de control homeostático. Y eh, tenemos eh, eh, sistemas que son, hablando de hormonales, que son paracrini, paracrini, paracrinos, perdón, que secretan hormonas, por ejemplo, que van a actuar a distancia. Y otros sistemas que son autocrinos, que producen sustancias que las regulan a ellos mismos. Y aquí, eh, solo para mencionarlo, algún tipo de variables que vamos a ver durante eh, todo el curso, eh, particularmente vamos a ver la regulación de la glucosa, la presión arterial, ¿ya? Eh, la osmolaridad también del, de la, del plasma, y son todo el tipo de cosas que vamos a ver durante el curso. Finalmente, la homeostasis que es lo que es Definiremos la homeostasis como el mantenimiento de un medio interno constante mediante el funcionamiento activo de células, tejidos y órganos organizados en un sistema de retroalimentación negativa en la gran mayoría de los casos. Bueno, entonces eh, vamos a reflexionar un poco esto de la homeostasis y el sistema de control de homeostasis. Porque uno tiende a pensar de que todas las variables fisiológicas están sometidas a control homeostático y ese no es el caso. Primero que nada, el gran error que me mencioné hace unos segundos es que todo está regulado en el organismo y eso no es así. Eh, porque esto significa, de acuerdo a nuestro modelo de control homeostático, que tenemos sensores, es decir, receptores para todas las variables fisiológicas. Y eso no es cierto, porque no tenemos sensores para todos. ¿ya? Si todo estuviera sometido a control eh, homeostático, deberías tener un sensor para eh, cada cosa. Entonces, un ejemplo típico de esto es la frecuencia cardíaca. Nosotros podemos regular los, eh, la, el envío de impulsos nerviosos que generan el ritmo cardíaco, eh, es decir, la frecuencia cardíaca. Pero nosotros no existe un sensor específico que cuente cuántos latidos por segundo eh, genera nuestro corazón. ¿ya? Es una consecuencia de la actividad del corazón, pero no tenemos un sensor de eso. Por lo tanto, nos falta una parte del, eh, de nuestro modelo de un sistema de control homeostático. ¿ya? Y a pesar de que indirectamente el corazón está sometido a control homeostático... La frecuencia cardíaca en sí misma no es una variable de control homeostático, sino que es una consecuencia de otras regulaciones como el volumen sistólico, el gasto cardíaco. ya. Pero en sí mismo no tenemos un sensor de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, no es una variable sometida a control homeostático de acuerdo al modelo que hemos propuesto de, control de un sistema sometido a control homeostático. Otra, un error frecuente que es que se tiende a, a poner como ejemplo de que un sistema de control homeostático es una especie de interruptor encendido-apagado, que solamente está activo mientras el, está encendido el interruptor y, y consiste en, en andar prendiendo y apagando el sistema. Esta idea deriva mucho de... Eh, comparar los sistemas de control homeostáticos con, un, por ejemplo, los sistemas de regulación de temperatura del aire acondicionado o de la calefacción, que son precisamente controles sometidos a un control de retroalimentación negativa, pero lo que ellos hacen es prender y apagar nuestro sistema. Nosotros en realidad no funcionamos prendiendo y apagando, no solo sistema fisiológico, sino algo constante. Eh, entonces, aquí un ejemplo. Eh, las variables fisiológicas tienen oscilaciones. Entonces, en el, durante un tiempo, si usted, vemos, por ejemplo, este, es la, este gráfico es la presión sanguínea. Ya La presión sanguínea, como pueden ver, hay una línea tenue aquí azul, que representa la presión sanguínea promedio en el tiempo. Pero como pueden ver, tiene muchos saltos de, de regulación que no es una cosa lisa ¿ya? pero es una variable sometida a control homeostático eh, el mismo caso que mostramos en otro gráfico de colores aquí está en blanco y negro de la glucosa la glucosa tiene variaciones grandes después de la alimentación pero su funcionamiento no es prendido y apagado sino que es un continuo ¿ya? Siempre ahí está funcionando nuestro sistema eh, regulando el nivel de glucosa, ¿ya? Entonces, eh, no es... Eh, eh, entonces, por eso el encabezado. Para, para una variable que necesitamos controlar qué tan constante es relativamente constante, ¿ya? Entonces, no es prendido y apagado como en el caso... De los, eh, de los controles de temperatura de, por ejemplo, eh, un aire emocionado. ya Esto lo vamos a ver aquí. Bueno, ¿qué relación tienen los medicamentos con la homeostasis? Eso lo vamos a ver en clase, precisamente en el taller. Y por último, eh, recuerden que si ustedes revisan esta clase, van a poder bajar las diapos de la clase, más un set de preguntas para que las vayan a averiguar en los libros. Y esta es la clase de hoy respecto a control homeostático.